¿Cómo están? Buenas noches, gusto de saludarlos. Qué bueno que podamos compartir esta hora la palabra de Dios. Esta semana ha sido una semana muy especial de diferentes ángulos de la vida porque comprendemos muchas cosas que el Señor va haciendo por nosotros. A pesar de nuestras enfermedades y dolores, Dios siempre está al mando, al control de todo lo que nos sucede. Gracias a Dios porque tenemos vida, porque tenemos salud y queremos animarlos a confiar en las promesas de Dios. Siempre Dios tiene sus promesas puestas para cada uno de nosotros. Y sin duda, más de uno de nosotros que ha pasado por situaciones de salud, un poco preocupados, seguramente Dios eh, tiene una respuesta. Siempre siempre tiene una respuesta. Y si no hay ninguna respuesta, el tiempo y las circunstancias nos irán mostrando el camino que Dios quiere que nosotros sigamos siempre es bajo su voluntad y su cuidado. De eso estamos seguros. Durante esta semana estamos estudiando Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 9. Y anoche hablamos un poco acerca de lo que el apóstol afirmaba referente a su ministerio. Él había evitado durante todo su ministerio tomar dinero. De las ofrendas o de las dádivas que los hermanos preparaban. Eh, porque no quiso encontrar alguna situación de la cual los hermanos nuevos del cristianismo pudieran acusarlo o que su ministerio fuera un ministerio fraudulento o tuviera algún tropiezo. Y él lo menciona y dice: ¿Acaso no es que todos los que trabajamos para el Señor deberíamos vivir del Señor? Pero yo no he tomado de ese privilegio no hemos usado ese derecho, sino que lo soportamos todo, dice, por no ser, por no tener ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Hoy en día muchos, aprovechándose de su condición de líderes, toman eh, del dinero de las personas o toman de sus beneficios para poder vivir de ello y no dignamente, es decir, no hacen el trabajo por el cual ellos reciben el pago. Y esa es una de las razones por las cuales muchas congregaciones tienen serios problemas, especialmente hablando acerca del tema de la, de la remuneración. Pero el apóstol Pablo dice, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. El apóstol toma la predicación del evangelio no como un trabajo, sino como un mandato de Dios para realizar la obra ante la predicación. A partir del versículo 17, el apóstol comienza a argumentar lo siguiente, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y él menciona acerca de una promesa del futuro. Pero si de mala voluntad lo hago, la comisión me ha sido encomendada igual. O sea, puede que yo haga de buena voluntad y seguramente recibiré recompensa, pero si lo hago de buena voluntad, eh, voy a recibir un pago quizás en algún momento. Y si lo hago a regañadientes, por lo menos estoy cumpliendo con mi deber de predicar cosa que se me ha encomendado. Entonces el apóstol dice, ¿cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Cuál es mi galardón? Ser reconocido de que trabajo gratuitamente, dice el apóstol Pablo. ¿Ah? Eso era un honor para él. Eh, saber que está predicando, que está trabajando para el Señor, pero él se genera sus propios recursos para su propio beneficio, sin necesidad de tomar dinero de la obra de Dios. Entonces dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. En otras palabras, no tomo mi privilegio porque quiero servir a Dios y a ustedes. Y con este ejemplo que tengo,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 cosas que muchos no hacen ahora. No estamos criticando, simplemente estamos llamando la atención a que podamos ver un poco o vernos un poco en el espectro de la labor del Evangelio o de, que tenía Pablo respecto del Evangelio. Él trataba en lo más mínimo ser un tropiezo para alguna situación de un hermano débil, de un judío, de uno que estaba bajo la ley, bajo u otro que estaba sin ley. O sea, él trataba de llegar a todos porque sabía que la, la importancia del Evangelio de Cristo era lo que tenía que lograr en el corazón de las personas. Él no estaba interesado en ganar grupos, en ser el más renombrado, ni tampoco tener fama ni posición. El objetivo era ganar tiempo antes de que la persecución o las circunstancias de la dificultad de no poder predicar se presentaran. Él estaba interesado en ganarle tiempo al tiempo y hacer lo más que podía para ganar a otras personas. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. No quiero vivir de él. Aunque, no sabéis que los que corren en el estadio, todo a la verdad corren. Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Si tú quieres ser un verdadero misionero, un predicador, un, una persona útil para Dios corre, lucha, pero no por el premio. No todos los que corren, corremos por el premio. No todos los que predicamos el evangelio estamos interesados en algún beneficio material. De ninguna manera. Muchos que podemos hacer esta labor gracias a Dios, podemos hacerlo de la manera más adecuada y con el cuidado que Dios nos da para poder hacer las cosas conforme a su voluntad y él nos cuida, nos protege, nos da el alimento, nos da el sustento. Nos da lo que necesitamos porque sabe muy bien que nosotros tratamos de servir al Señor. Si el galardón viene bien bien y si no lo logramos, no importa. Todos corren por el por el premio, pero no todos se lo ganan. Así que sigamos corriendo. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué es lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscas tú siendo un cristiano? ¿Cuáles son los objetivos que persigues buscando a Dios como tu Dios y siguiendo a Cristo como tu Salvador? ¿Buscas un beneficio terrenal? ¿Buscas alguna, a, algún premio de este mundo? ¿Estás interesado quizás en, en buscar algún soporte material que te permita alcanzar fama? Haz la obra como todo soldado que lucha para trabajar por un objetivo. Si al final ganas el premio, bien, y si no, pero por algo sí, todos estamos aquí. Hay algo que sí nosotros buscamos y es que mediante Cristo un día alcancemos la victoria de la incorruptibilidad. Es decir, ser transformados para vivir sin relación con el pecado esta triste realidad que vivimos todos nosotros. Así que yo, de esta manera corro, dice el apóstol Pablo, no corro a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No hay nada de qué creernos. Hay mucha gente que interpreta la, o cierta sabiduría, o cierta de argumentación o, o, o comentario o conocimiento de una persona como si fuera un acto de, de, de creerse, de, de orgullo, de autosuficiencia. No necesariamente es así. Hay muchos, muchos que deseamos aprender, que queremos buscar la gloria de Dios, que estamos interesados en el beneficio de todos. No estamos interesados en un beneficio personal. Si bien es cierto, la mayoría corre por alguna algún beneficio personal. No todos somos así. Hay personas que buscamos un beneficio espiritual. Queremos ser orientadores de los que necesitan. Queremos ayudar a los que realmente necesitan ayuda. Y creo que nosotros fuimos puestos de alguna manera para poder orientar a las personas que necesitan de conocer de Cristo, de su amor, de su misericordia. Nuestro único objetivo es ese, y si un día el Señor nos da el galardón de la vida eterna, bendecidos seremos. Y estoy seguro que muchos de nosotros, ustedes y yo, buscamos eso también. Porque este mundo nos ha traído mucha tristeza, mucho dolor, mucha desesperanza. Pero aún hay esperanza en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Está comenzando el Santo Sábado y seguramente muchos de nosotros recordamos a nuestro Dios creador en este día. y Ojalá tú también lo puedas hacer. Con la ayuda de Dios, de Dios todo es posible. Y Él te dé la sabiduría para que en este día tu corazón y su corazón, tu mente y su mente, se conecten para darle gloria y honra a su nombre en el día séptimo. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Es mi deseo en esta noche. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por este fin de semana que nos ofreces. Hemos llegado con salud y con vida y sabemos que tú siempre estás de nuestro lado. Bendícenos, cuídanos, llénanos de tu paz. Bendice a los que han perdido a sus seres amados. Dales consuelo en la esperanza de la resurrección. Bendice también a todos aquellos que están enfermos, que no falte su fe, que confíen en tus promesas. Señor Jesús, tú eres nuestro Salvador y en ti hay esperanza. Te rogamos que tú estés con nosotros. Que nos llenes de tu paz en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos, en tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga. No olvides, si quieres compartir este mensaje, lo tienes en Facebook Live. O también lo puedes buscar en Boris Darmon Channel, en, en el en YouTube, en, el, en mi canal, en YouTube. Ahí lo puedes también buscar y pronto compartirlo con otros amigos. Que el Señor te bendiga. Buenas noches.